En el mundo hay muchas formas creativas de palmar, pero es inadmisible que me intentes suicidar. Y con una tostadora en la bandera no que va, ni fumando ni con droga. Venas, venas, que arrancándome la piel, pero sí Pero hazlo de una forma que ayude a la sociedad ¡Pero sí! sí me eres Pero sé, si me ¡Sí! ¡Sí! Para ya. Pero... Va que va, ¿no, ¿eh, Nico? Sí, claro, sí.